Faltan exactamente siete días para el ingreso de Venezuela a Mercosur y cuando comienza la cuenta regresiva para este importante evento que tendrá lugar el próximo martes 31 de julio en la ciudad brasileña de Brasilia, el presidente Hugo Chávez se encuentra reunido con una comisión de alto nivel del gobierno brasileño. Veamos las imágenes de este encuentro que a esta hora se está desarrollando y me, eh, apreciemos el momento en el cual la delegación de alto nivel, encabezada por Marco Aulerio García, asesor de Asuntos Exteriores de la Presidencia Brasileña, Alessandro Teixeiras, secretario ejecutivo del Ministerio de Desarrollo de Industria y Comercio Exterior de Brasil, se reúnen en el despacho presidencial con el jefe de Estado venezolano, quien les da una cordial bienvenida, y comienza entonces la discusión para lo que va a ser el próximo ingreso de nuestro país al Mercosur. Es bueno destacar que también se encuentra Nicolás Maduro, Ricardo Menéndez, Rafael Ramírez, Enmueve Tancur, Jorge Arreaza, y Maximilien arbelais el embajador de Venezuela en la República Brasileña todos ellos están conversando a propósito de lo que es la situación de las relaciones bilaterales y también del próximo ingreso de Venezuela al Mercosur es importante destacar que las relaciones entre Brasilia y Caracas son particularmente fuertes y provechosas, de hecho seguían por nueve líneas estratégicas que marcan la cooperación en el, en el ámbito energético de comunicaciones industriales y de comercio, es bueno destacar que en este último año Venezuela y Brasil han cerrado con una cifra récord de la balanza comercial que se ubica en 5.861 millones de dólares, de las cuales 4.591 corresponden a Brasil y 1.269 a Venezuela, que si bien se encuentra en desventaja, ha logrado en el último año incrementar en un 50% sus exportaciones a Brasil algo que sin duda alguna se verá incrementado con el ingreso de nuestro país al Mercosur, que fue aprobado el pasado 29 de junio en la reunión de Mendoza en Argentina, y en la cual se aprobó el ingreso de Venezuela y también la suspensión temporal de Paraguay debido a la aplicación de la Carta Democrática de Mercosur. Otro punto importante es también destacar los... Proyectos de infraestructura que están siendo realizados gracias al apoyo del capital brasileño, como por ejemplo el tercer puente sobre el río Orinoco, la nueva línea del metro de Los Teques en el estado Miranda, o también lo que es el metrocable o el cabletren bolivariano, entre otras obras de infraestructura, sin dejar por fuera la central hidroeléctrica de Tocoma, que con una inversión de 21 mil millones de dólares se está construyendo con el apoyo de la empresa Odebrecht del Brasil. Sin duda alguna, los temas son diversos y variados, y muy provechosa va a ser la discusión que en este momento se está realizando en el Palacio de Miraflores por parte del presidente Hugo Chávez Frías y esta delegación de alto nivel del gobierno brasileño. Volvemos nuevamente a los estudios contigo y más de la noticia.